Como hemos visto anteriormente, los desafíos que tienen que vencerse en el tejido empresarial en el nuevo siglo dejan inoperativos las antiguas formas de enfrentarse a las competencias de planificar, organizar, dirigir, liderar y controlar. Dichas competencias tienen que adaptarse a una organización concebida como una estructura viva, por tanto impredecible, donde convergen la objetividad y la subjetividad, lo lógico con lo ilógico, lo lineal con lo no lineal, el orden y el caos, por todo ello está teñido del de proceso del observador que afecta al observado. Por otro lado, hemos visto que todo ello se necesitan además adaptar las viejas competencias y desarrollar nuevas, basadas en el mismo paradigma en el que se concibe la nueva empresa. Las nuevas competencias que se proponen que tienen que desarrollarse en el BCO parten de dos disciplinas, la física cuántica y la neurociencia cognitiva. En el universo cuántico, la energía es la estrella, por tanto, la causa principal de lo que nos sucede, pasando por un segundo plano los aspectos materiales. Pero esta nueva visión que aportan los hallazgos nuevos de la ciencia, la física cuántica, están basados en su mayoría en la sabiduría de siglos pasados. La diferencia estriba que ahora tenemos un soporte científico para apoyarnos en lo que los sabios utilizaban para tener éxito en la vida. La neurociencia cognitiva nos adentra en el interior del cerebro y en sus procesos cognitivos. Dichas competencias que se proponen son desarrollar una amplitud de miras. Esta competencia está íntimamente relacionada con el primer desafío, la forma en que se percibe la realidad. Las investigaciones en psicología señalan que, a la hora de enfrentarnos a la realidad, más del 80% de lo que percibimos está en función de nuestras creencias internas. Por tanto, tenemos que hacer una apertura y entrenarnos en este tipo de creencias y abrirlas al nuevo mundo. La segunda competencia que te propongo es potenciar la conciencia paradójica. Podemos definir el pensamiento paradójico como una forma de pensar que va en contra de las ideas generalmente aceptadas como válidas en un determinado contexto. En el lado opuesto tenemos el pensamiento lógico, lineal, es decir, el pensamiento en blanco y negro, que es el que habitualmente se ha estado utilizando y que nos lleva siempre a la misma solución. El BCO tiene que enfrentarse en pensar fuera de la lógica, fuera del pensamiento racional binario. Tiene que pensar fuera de la caja negra para resolver problemas del tipo ¿Cómo puedo enfrentarme al reto de equilibrar la responsabilidad con los accionistas, con la responsabilidad de los empleados, clientes y el medio ambiente? El pensamiento paradójico es la clave para crear soluciones innovadoras a preguntas de este tipo que, en definitiva, en estos tiempos son las que predominan. Otra de las competencias propuesta es mantener alta la energía vital. Si partimos de la premisa de que el ser humano está compuesto principalmente de energía como el universo, por tanto, se somete a las mismas leyes que éste, bajo este prisma es importante tener en cuenta los resultados de las investigaciones del Instituto de HeartMath desde 1993, que apuntan a que el corazón humano es la fuente de energía primaria para el sistema mente-cuerpo. El corazón es el que genera la señal electromagnética más potente en el cuerpo humano. Esta fuerza está en función de pensamientos y emociones. Las emociones positivas, como amor, compasión, esperanza, alegría, cuidados, agradecimiento, incrementan las ondas electromagnéticas del corazón y mejora la relación mente-cuerpo, lo que hace que nos sintamos más vitales, con más energía para enfrentarnos a la vida. Mientras que las emociones negativas, como miedo, ira, frustración, el conflicto, el estrés, disminuyen las ondas electromagnéticas del corazón y la relación que existe entre estos, provocando en nuestro cuerpo una pérdida de energía vital. Estas investigaciones solo confirman lo que ya todos hemos intuido y experimentamos. Las emociones positivas nos dan más energía vital, mientras que las negativas nos llevan a estados totalmente de desenergización En el ámbito laboral, el estrés, los conflictos, el miedo, la incertidumbre y el desgaste suelen ser lo que predomina, provocando así la pérdida de energía en poco tiempo, llegando a la debilitación y en algunos casos a la pérdida de salud. Condiciones que el empresario o el BCO no se puede permitir, por lo que tienen que tomar conciencia de su salud, cuidar de ella y gestionar sus emociones positivamente ante un problema Saber gestionar el número de estímulos externos que le rodean con una estabilidad interna, con el fin de no agotarse y tener toda la energía suficiente para enfrentar el problema, es muy positivo. Si se focaliza en los aspectos positivos de sus experiencias, las ondas electromagnéticas del corazón estarán en armonía y en coherencia con las de su cerebro, con lo que proporciona un estado mental de claridad con el que podrá observar las oportunidades que le ofrece el problema que de no encontrarse en este estado de mental de claridad y de baja energía nunca podrá ver y por tanto dificulta su resolución. Otra de las competencias a desarrollar que proponemos es desarrollar el conocimiento intuitivo. El empresario en la actualidad tiene que trabajar infinitos datos para poder tomar una decisión o simplemente para enfrentarse a un brete, que es muy difícil tener todos esos datos en cuenta y no dejarse ninguno atrás. Ante el exceso de información, no se puede manejar tanta documentación y procesarla de una manera lógica, analítica y gradual, como propone el método tradicional, analizar datos, procesar, evaluarlos y elegir el mejor. De esta forma, reduce así la incertidumbre y se toma la decisión con seguridad. Esto no es operativo, ya que la cantidad de información que puede recopilar para tomar la decisión, como por ejemplo el desarrollo de un nuevo producto o la selección de un nuevo proveedor, generalmente neces necesita un análisis paralizado porque no puede barajar todo. Bajo este nuevo paradigma se propone que el directivo, en vez de centrarse en esa minuciosa recopilación de datos, se centre en permanecer consciente de lo que en su interior le dice al respecto es decir, de su intuición, de cómo se han procesado todos estos datos que él acumuló de forma no consciente, pero que además no se han perdido, sino que permanecen en esa zona estructural del inconsciente del cerebro. Posteriormente, son procesados contrastándose todos estos datos no perdidos con las experiencias personales y finalmente llegan también a una conclusión, aunque en muchas ocasiones no coincide con el análisis lógico, pero son eficaces ya que tienen en cuenta datos que, si no permanecemos conscientes al problema, los infravaloramos y no llegan a la zona de las estructuras cerebrales que configuran la conciencia y puede que sean relevantes. Otra competencia que se propone es el desarrollo sensorial integrado. Tomar en cuenta que lo que dicen sus sentidos no polarizándose solamente en un solo sentido predominante, como generalmente lo hacemos, que es el de la vista, sino utilizar todos los sentidos a la hora de tomar decisiones y ejecutar las tareas. Y finalmente, la última competencia en la que se propone entrenarse es en la impecabilidad. Esta competencia desarrolla en el empresario, en el BCO, la toma de decisiones responsables, teniendo en cuenta la totalidad del ser, integrando la conciencia. Es decir, en consideración, no solo la tomando en consideración no solo la información desde la dimensión racional y experimental, sino armonizándose las decisiones racionales, emocionales, sensoriales, intuitivo y experimental, todo en una globalización. Cuando un BCO toma una decisión, ha de ser consciente y responsable, porque tiene que tener en cuenta que dicha decisión no solamente influye en la probabilidad de futuras decisiones, sino también a las posibilidades futuras de los demás. Esta competencia está basada en la premisa de que todo el universo es parte de un todo interconectado, en el que cada fracción influye al todo, y el todo es influido por un trozo. Así, tenemos que tener en cuenta a todos y a cada una de las partes a la hora de tomar una decisión. Muchas veces estamos acostumbrados a creer o a pensar que solamente aquello que pueden ver nuestros ojos es la realidad que, que existe delante de nosotros y nada más lejos de esa realidad. Un ejemplo lo tenemos a diario en el campo, por ejemplo, del electromagnetismo, en el campo de las ondas electromagnéticas, del espectro electromagnético. Para tener una prueba fehaciente de esto, ...en el ámbito de la energía, incluso nos pasa, nos pasa esto también... ...pues vamos a hacer la siguiente, la siguiente demostración... ...tenemos una cámara termográfica que es capaz de calar, captar el calor... ...y si colocamos por ejemplo, Lucía... ...la mano que registra la cámara... ...todos somos capaces de ver la mano a nivel eh, visible... ¿eh? ...en el momento en el que desaparece esa mano... ...la cámara sigue captando... Algo que, de forma visible, nuestros ojos no son capaces de captar, que es todo el calor que la cámara, perdón, que la mano ha dejado en la superficie del cristal. Está ahí, pero nosotros no somos capaces de verlo. No por ello, no, no existe. ¿no? En el mismo campo, podemos pensar pues que si enfocamos eh, la cara de Lucía y ella, por ejemplo, en este momento pues, se pone sus gafas, nosotros ahora mismo somos capaces de ver sus ojos. En el momento en el que se pone las gafas, nosotros seguimos viendo sus ojos, pero la cámara, la termografía, el calor de la cámara no es capaz de captarlos. Para esta cámara, Lucía ahora no tiene ojos. En realidad lo que está ocurriendo es que ese calor está siendo cortado, esas ondas infrarrojas están siendo cortadas por el vidrio de, los, de, de las gafas que, que lleva en este momento Lucía. Si seguimos echando un vistazo a la mano que hace un tiempo se puso en la superficie del cristal, observamos que aún sigue permaneciendo esa visión térmica, energética, de esa, de esa mano que visiblemente vemos que no está ya ahí.